Cristóbal llegando a Cerro 26, ya son las 5 de la tarde. What? Ah, estamos. ¿Cómo estás ahí? ¿Motivado? ¿Todo bien? ¡Qué rico, 6 luquitas y 5 Guga. Sí. Ya, motivado. Buena, fuerza, guga. San Cristóbal C. ¿Cómo estuvo esa cosa? Estuvo bueno. bueno Nos dimos la media vuelta. Anduvimos peleando toda la mañana, desde las 12. Es ah. bueno verlo, chiquillos Sí, bueno, ahí venía cerrado, ¿eh? Hace rato que no venía para acá. Ah bacán. Bien, hasta dos. Harta maquinita, a ver. Todas las muñecas? Bien, ahí reforzando el, el tren superior, como viene ese carro. Uh -huh. Ahí está la máquina. Ahí está la máquina. Ah. ¿Te ya, pues feliz. Oh, Don eh, Beto. ¿Cómo está, tío? Bien, y tú, compadre. Ahí sí, potasa <risa> Se me salió la cadena uh. Parece que hoy día torcí la cadena Y probablemente ahora de nuevo Y se me está saliendo súper fácil Y no veo que los dientes estén muy gastados Ni chueco Uy uh. ¿Todo bien tú? Sí, obvio. Bacante, te iba a pasar, por Estábamos ahí en el sendero. Ah, sí, te caché vienes tú? Bueno, tío. ¿Quién te mandó saludo? Cameron Singh te mandó saludo. Oh, esa va a ir notable. Hector, Hector, Oh, Hector. Hector, Hector, que Oh, ¿cómo está esta barra? Sí, te, me la ¿Te pasaste de mantenciones? Sí. ¡Héctor, máquina! ¿Pero? Andando con Héctor en máquina, oh. Oh bueno. ¡Oh, ¡Bueno! ¡Oh, como le entró, eh. Oh, ¡Uy! Cuídate, Uy. Cuídate, ¡Oh, cuidado, cabrón! <ríe> ¡Correte un poquito más para acá! Un caballito ahí. Dale, era un win. It looks like he's got no chain on that bike. Yet yeah, no chain. The chain has gone Claudio was correct. ¿Cómo va esa cadena, papá? Igual se te pueden rear. Va botada, cacha. ¡Bombea, bombea! ¡Uh! Oh, ¡Estuvo bueno, hermano! Yo era por ahí, estoy pa' hoy día Pilete, compadre, te pasaste ¿Vale, ¿Te ir, un favor? Dime Te cuento, yo soy amigo de Cuga ¿Cercano? Íntimo. Normal. Oh, qué guatico, mano. Eh... Creo que estoy grabando, ¿no? Sí, está, ¿Está lo mismo? No, claro. Quiero creo que aparezca lo trágico que fue esto, cómo nos hemos unido, toda la, todo el, el mundo del ciclismo, cómo ha llegado más allá del mundo del ciclismo y, y cómo tenemos que básicamente seguir adelante. Está bien, el accidente pasó, es algo terrible, pero... La lucha de, de, este, de este joven, de este deportista. ¿o? Está recién empezando. Está recién empezando, le va a seguir, lo va a perseguir toda la vida. El hecho de que el, haya llegado esto a tanta gente porque el, el Buda en realidad era una, era una persona súper linda. Persona, sí, me han contado maravillas del él. ¿o? Era un, un tipo que veía a un niño que tenía un problema en una curva, paraba su entrenamiento, eh, iba y le enseñaba la línea, le decía cómo volar. Qué bacán. Eh, Hagámosle algo, hagámosle algo, weón. Hagamos un equipo. Hagamos un equipo ahí y hacemos algo entretenido. Listo, compadre. Sellado. Compadre. gusto conocerte. Bacán lo que haces bueno, weón, por apoyar a tu amigo. La raja. Te felicito. Y sigue dándole, weón. Vamos con todo. Oh, si sí, Héctor el máquina. Internacional. Buena Marcelo. Oye, te voy a comprar una cervecita más rato. Weón, se acabaron todas. ¡No! Fue buena donación todo y eso. de la cerveza. Sí. Ah, qué rico. Sí, la idea era esa, porque ya bacán. y ahora. Puta qué bueno que weón. todos poniéndose la es bacán. El Qué rico. Dele Marcelo, se lo merece. Motivado. ¿Vais andando. Sí, un gusto. Este filete igual. Esta no la he hecho nunca. Puro flow. Woo! Gotcha! Woohoo! En plano! ¡Uh! bacán, Digo, fuerte. Fuerte y zapateada. Sí. Está llena de hoyos, chicos. De caballito la, la cinta. ¿Se podrá? Ah, ¡Uh! Bien, va, hijo va. ¡Ah! Uh! No, Cat... una lina de puta madre, wean. yo no sé cómo pasur por ahí, wean. Cachaste, estaba ya estaba en el piso, la tenía bendidísima. ¿Sí? Salí descontrolado, controlado, Casi, casi te diste. Más sí me quedan gritando, ¡dale, dale! Cuando vaya volando, los tiramos para que la vean hasta ahí. Ah. Si no... Así es como lo hace el máquina, hueón. Siempre está ahí volando al lado tuyo. ¡Pore el ¿Sabes que es como de Kyle Strait, Evil Disorder? No, si sí, no, sí, no, no sé que son esos jugadores. ¡Mágico! ¿Cómo no sabéis quiénes son? No, no, no. Estoy totalmente decepcionado al máquina Yo escucho por YouTube. No, yo escucho música de macho Acá hay confesores, que no, no, un... escucha Justin Bieber No, es malo no. Para el YouTube Lala Buena ¿Qué pasó? ¿Te quedaste enganchado? No, no, no, no. Oye, a mí se me salió la cadena. Iba a pegar dos peleas y va a caer corto igual. Necesitamos asesoramiento. Si seguimos bajando para allá, nos vamos para el otro lado, ¿verdad? El día va lindo. <risa> <risa> Oh, esa parte me odia Elija, compadre oh, yeah. Motivado, chiquillo vale, Buena Cristóbal, bueno. Buen andaje, loco vale, bueno. bacán, chiquillo. Vale, Cuídense, va a ser lo bacán Acabo de echar petróleo si no, me voy a quedar en... oh, si no me voy a quedar en pana en la mitad del camino para la casa Nada no, contarles que me encanta ver la unión por causas buenas Les aseguro que todas esas personas que hoy día pusieron su granito de arena Hoy día se sienten extrañamente felices y satisfechas como consigo misma Espero que se vea algo, porque no hay nada de lugar acá Y eso más que nada en realidad Nos vemos en el cerro